Canal oficial del deporte interuniversitario.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 esta noche, 2 millones 150 mil dólares y una segunda oportunidad te espera con la doble revancha con 120 mil dólares. Pero todavía tienes otra forma de ganar con el Powerball que tiene acumulados 37 millones de dólares. Este es tu momento de ganar con Lotería Electrónica. Se pegaron en Mayagüez, en San Juan.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 Queremos exhortarte a jugar de manera segura. Primero, juega responsablemente. Segundo, juega dentro de tu presupuesto. Y tercero, compra tus boletos solo en establecimientos autorizados. No se dejen engañar por individuos que estafan a través de páginas como estas que ven en pantalla. Si tienes alguna duda, comunícate a las oficinas de Lotería Electrónica al teléfono 787-250-8150. Y ahora sí, ya estamos listos para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 Tercer número es el 3. El número ganador de Pega 3 es el 713. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 713. Y ahora finalizamos con el favorito de muchos, el Pega 4. Mucha suerte donde quiera que nos esté sintonizando. El número ganador comienza con el 3. Segundo número es el 0. Le sigue el 7. Último número es el 9. El número ganador de Pega 4 es 3079. Repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 3079. Estos han sido los números ganadores de esta tarde. Te invito a nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos esta noche a las 9 que tengan todos excelente tarde.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 miércoles familia feliz miércoles bienvenidos a un nuevo programa de aquí estamos nosotros